Eduardo Feynman, los que saben me contaron que Ángela Torres es una expósito de devaluada. Ángela Torres fue la encargada de cantar el himno en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pero el lunes el periodista Eduardo Feynman la criticó por anudar un pañuelo verde. Símbolo de la lucha por la legalización del aborto, al micrófono mientras cantaba. El himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto, lanzó el periodista y Angela le respondió voces y es una falta de respeto Feynman. Gloria Carrá, mamá de Ángela, habló ayer con Mosquita Muerte en la 11:10 y, y salió en su defensa, lo vi al cruce y opino lo mismo que ella, aseguró la actriz y cantante. Además, habló con orgullo de la personalidad fuerte de su hija, ella es muy chiquita y a mí me conmueve mucho y me llena de orgullo, Tiene convicciones fuertes y se posiciona desde un lugar muy genuino, no se vende por nada. Muchísimas artistas que veo se cuidan en sus redes y no sientan posición, pero Ángela no. El periodista, por su parte, no quiso entrar en la polémica aunque se mantuvo firme en su postura y recalcó. Ella cantó para todos, no para los abortistas. Por su parte, Eduardo Feynman volvió al ataque y no se anduvo con chiquitas. Este martes, en Los Ángeles de la mañana no tuvo ningún en decir que Torres es una Lali expósito devaluada. Una soprano del Colón, joven, lo hubiera cantado, que canta en la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Sin pañuelo, ni celeste ni verde, dijo Feynman ni cuando fue consultado sobre las respuestas de la actriz y su madre contestó es posible. Me parece muy bien que tenga sus convicciones. Yo tengo las mías. ¿Respeta aunque sea intelectualmente a Ángela? le preguntó un notero. No la conozco. Los que saben me contaron que es una Lali expósito de Baluada. Pero la vi cantando ahí nomás. Le faltó el respeto a las Olimpiadas porque no tiene que haber ninguna demostración política ni religiosa porque el espíritu olímpico indica eso, respondió.